Bienvenido al quinto y último módulo de nuestro curso. A esta altura, hemos explorado por qué el empleo de datos es importante en el desarrollo de políticas, cómo se crean las hipótesis, los tipos de variables, los métodos de análisis de datos y la creación de gráficos de datos. Es el momento de reunir todo y ver cómo podemos cerrar este círculo desde los datos hasta la planificación completa. Cada organización está estructurada de una manera un poco distinta y no recomendamos a nadie un patrón maestro para integrar la toma de decisiones basada en datos para quienes elaboran políticas. Lo que funciona para una organización puede no ser el mejor rumbo para la otra y viceversa. Lo que brindamos en este módulo es una aproximación general para los grupos participantes en nuestras organizaciones que reúna a los responsables de desarrollo de políticas y los expertos en datos. Consideremos que esto es un proceso de colaboración con muchas responsabilidades compartidas. El flujo de datos que compartimos contiene nueve pasos con papeles y responsabilidades distribuidas entre los responsables del desarrollo de políticas, los expertos de datos y ambos. Los responsables del desarrollo de políticas trabajan en la definición de la pregunta de la política. En conjunto con el experto de datos, se desarrolla un flujo de trabajo el proceso de análisis de datos. Luego, el experto de datos trabaja identificando las fuentes de datos, la recopilación y la reunión de datos, el análisis de datos y la elaboración de un informe con estadísticas resumidas y gráficos relevantes. Juntos, el responsable de desarrollo de políticas y el experto en datos revisan sus resultados y el experto en políticas toma una decisión. ¿Se respondió lo suficiente a la pregunta de la política? Si no es así, vamos a volver a examinar los datos o a estudiar nuevas fuentes. Por último, se necesita un conjunto de métricas para observar el éxito de la política y evaluar su eficacia. Una buena política es una política medible. Y esto nos ayuda a determinar si tuvo éxito o no, además de proporcionar información sobre la efectividad del uso de los fondos. Puesto que este es el último módulo de este curso, quisiera agradecerles de parte del BI por su participación. Esperamos que, a través de herramientas de datos abiertos, como el portal Números para el Desarrollo y cursos como este, podamos aportar datos de más calidad y más fiables a su organización y en los procesos de toma de decisiones. Los datos son imprescindibles. Vamos a emplearlos para informarnos cuando buscamos soluciones a los problemas de desarrollo.